¿Qué son datos en abierto? ¿Sabes qué son datos en abierto? ¿Reconoces el término Open Data? Las administraciones y organismos públicos custodian infinidad de datos de cada ciudadano o ciudadana, hecho o actividad que se realiza en un país. Todos esos datos pueden estar a disposición de los ciudadanos y ciudadanas es una oportunidad y un derecho. Un ejemplo, el gobierno de España dispone de los datos relativos a los impuestos que se recaudan y del uso al que se destinan. La Fundación Cibio toma esos datos y genera un producto informativo nuevo, interactivo y multimedia. ¿Dónde van mis impuestos? Información en abierto puesta a disposición de los ciudadanos y ciudadanas. Los datos en abierto utilizados de acuerdo a las normas básicas de redistribución, compartir y citar, permiten generar nuevos productos informativos multimedia e interactivos. La utilización de datos en abierto genera nuevas formas y productos de comunicación canales de información diferentes que obligan al ciudadano a ser crítico y selectivo. Hay muchos ejemplos de productos multimedia e interactivos basados en datos en abierto. Inspecciones alimenticias, tráfico, crímenes en la ciudad de Chicago, causas de accidente de moto en Reino Unido, gasto militar de una comunidad autónoma o relación de desempeño escolar por tipo de escuela en Brasil. Datos en abierto. Una nueva forma de entender y conocer la sociedad.